Hola a todos, ¿cómo están? Eh, hoy voy a hablar de la expresión dar papaya Bueno, primero que todo la expresión dar papaya quiere decir que cuando uno baja sus defensas para que lo ataquen Como dejarse agarrar, como dejarse vencer O sea, puede ser como por ejemplo si un empleado le dice a su jefe eh, Jefe, no voy a trabajar mañana Y al final no va a trabajar y luego vuelve al trabajo y dice a sus amigos Ay, no trabaje porque está tomando con amigos y el jefe lo escucha Ahí está dando papaya, porque ahí está como dejarse agarrar fácilmente. Bueno, es un poco complicado de explicar, pero dar papaya es tentar el diablo. En francés se dice, tente los diablo, por ejemplo. Bueno, al final es una expresión muy colombiana y la voy a criticar. Obviamente, pues no soy nadie para juzgar, solo quiero dar mi opinión. Entonces, en este tipo de ejemplo me parece que dar papaya está bien. Sin embargo, en Colombia me parece que lo usan para todo. Y sobre todo para los robos. No me gusta que lo usen tanto para los robos, porque un colombiano va a tener eh, la costumbre de decir ¡Ay, diste papaya, por eso te robaron! Entonces, obviamente que hay dar de papaya, de dar de papaya. O sea, primero que todo, para mí no debería haber ni dar de papaya al final, porque el malo es el ladrón, no es la víctima, nunca. Entonces, incluso está peligroso de noche, uno saca el celular y va a un barrio peligroso, obviamente no es lo que haría, pero... Y estaría ahí dando papaya, pero realmente, ¿cuál papaya? El man solo quiere <ríe> sacar su celular Bueno, obviamente que ahí sería entre comillas aceptable dar papaya, pero me parece que la usan para todo O sea, cualquier momento del día uno va a sacar su celular y lo van a robar y va a decir, Te, de este papaya O sea, para muchas ocasiones lo van a decir, pero oye, o sea, al final solo queremos vivir, no somos los culpables de que haya malandros Podría comparar incluso esta situación a la violación. Bueno, la violación es algo peor de peor que un robo. Pero al final, si violan a una mujer, es como si yo le digo al final, felizmente aquí no lo usan. Ay, pero diste papaya, tenías falda. O sea, qué bobada. O sea, nunca hay que violar a una mujer. Y nunca hay que robar. O sea, las dos están prohibidas. Obviamente que hay una de peor que las dos. Pero igual, nunca damos papaya cuando nos roban. Está prohibido decir que es nuestra culpa. La culpa es del ladrón. Punto. O sea, si aceptamos esa expresión de dar papaya en el robo, pues es como darle eh, la darle culpa a la víctima y decir que tiene la razón el ladrón. <ríe> bueno, <ríe> por eso que la critico, obviamente, no soy nadie para juzgar, no tengo nada contra eso. Si la usan está muy bien, es la, la libertad de todos, pero no, no me gusta usarla para un robo. Me parece como triste, la persona ya está triste y decirle, ay, diste papaya, ay, no, tampoco. Y otra palabra que no me gusta tanto que hay que cambiar es la palabra ladrón. Para mí un ladrón es alguien que roba, <ríe> ahí está fácil Pero en América Latina los ladrones no son ladrones, son psicópatas Uy, me van a decir no exageras, pero robar está bien, no está mal Pero robar está aceptable, pero matar para robar, eso está súper grave Y en América Latina, lastimosamente, el ladrón realmente es un psicópata Que tiene una pistola o un cuchillo, no es solo para robar, está bueno usted quiere pelear, oh, puf, puf. Eso ya no es un ladrón, es un psicópata Entonces, ¿cómo que confundimos esas palabras? Me parece, pero... ¿Y por qué psicópata? Porque muchos matan solo por un celular Y en la noche van a dormir muy bien Un psicópata es el que no tiene ninguna empatía No tiene ninguna sensibilidad Entonces sí, son dos palabras o expresiones Que al final que no me gustan tanto Pero al final no estoy nadie para juzgar No estoy para criticar, solo para hablar de filosofía